Especial, de prensa, pero eh, a través de ATA, a través de Trabajadores del Estado ¿Y, R y Canal 7? Tienen un convenio, en realidad ah, ellos, tienen dos conven ellos tienen dos convenios El convenio de SACHAI, que es el sindicato de la televisión Que involucra a toda la, que es la parte técnica eh, Y el en realidad tres convenios, ¿no? Eh, y después tiene el, el de prensa, que es de los la parte de los periodistas informativos Y tiene un tercer convenio, en realidad, <risa> por lo menos tiene más convenios ¿no? Pero los que tienen acá seguro...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 ...van contando lo que nos pasa a nosotros acá en la región... ...y lo que pasa en todo el país con los periodistas y las periodistas de este país. Gracias, Flavio. ¿No a vos, Pablo? Nosotros vos, ya nos despedimos, nos vamos a encontrar la semana que viene... ...acá por nuestro canal, este, con más Cartago, esta reflexión, ¿no? Que el trabajador de prensa esté silenciado. Fíjense, las protestas, de los laburantes de prensa no salen en ningún lado. ¿no? Ni siquiera, obviamente, en el medio en el que trabajan. Entonces, eso habla mucho de la el tema de la objetividad periodística a quién le termina sirviendo hasta la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago hasta entonces